Hemos estado viendo claros ejemplos de cómo las emociones en muchas ocasiones se anteponen a las, a la, al raciocinio, digamos, no, cosa que por otra parte ya sospechamos todos. Lo que vamos a hacer ahora es ver, en esta segunda parte, sobre todo, ver qué modelos o qué sistemas la neurociencia nos dice que podemos ir utilizando para que todo esto además no sea eh, práctico y cada uno de vosotros le pueda dar sentido dentro de la... De vuestro cometido profesional. ¿no? Bueno, voy a, voy a comenzar explicando un modelo muy sencillo de actuación y que, digamos, en, en relación a la economía del comportamiento, es el proceso mm, esencial que se tiene que tener en cuenta para cómo poder influir a las, en las situaciones. ¿no? Acordaos, sistema 1 intuitivo, sistema 2 racional. La gran parte del día nos lo pasamos, sobre todo, tomando decisiones desde el, desde el sistema 1 más intuitivo, nuestro aparato, nuestro. Nuestro piloto automático, eh, porque si no sería muy complicado estar todo el rato, estar cuestionándonos cada cosa que hacemos. ¿no? Y afortunadamente hay muchas cosas que lo hacemos de manera automática, si no nos bloquearíamos. Bueno, dentro de, de, eso, de esa situación lo que vamos a ver es cómo teniendo en cuenta cómo nos organizamos a la hora de tomar decisiones, cómo podemos influir en ello. Fijaos, aquí tenemos un ejemplo dividido en, en tres fases, ¿no? digamos, de, de cualquier situación que requiere una decisión por parte de alguien. Hay una situación de partida, hay un contexto en el cual podemos intervenir a través de lo que Richard Taller denomina Natch, ¿eh? Natch es pues, el empujoncito, ¿eh? el estímulo que nos hace dirigirnos más hacia una opción o dirigirnos más a otra opción, para que tenga un resultado, una decisión que, que sea una decisión más ajustada a, a nuestras expectativas o a, o a una opción más deseable, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, la situación de partida. Muy frecuente y muy, muy, de, muy de actualidad actualmente, a eh, la actualidad por, el, por la situación de medio ambiente que tenemos, ¿no? En las sociedades desarrolladas el acceso al agua corriente es continuo, se da por sentado, ¿eh? que todavía, desgraciadamente, no es un porcentaje mayoritario de la humanidad, pero, pero en, nuestra, en, en, la, en las sociedades avanzadas que es además las que más agua consumimos, pues es así, ¿no? Y su precio, además, es barato. Sin embargo, el calentamiento global y el aumento de la población genera sequías cada vez más frecuentes. Bueno, tenemos aquí una situación en la cual, si estamos continuamente decidiendo sobre el Sistema 1, nos es muy fácil eh, abrir el grifo y que salga todo el agua que consideremos. Sin embargo, socialmente, es un reto no solamente en España, sobre todo en algunas zonas, es algo evidente. ¿no? Lo que tenemos es que ese, eh, ese uso del agua sea lo más racional posible. Claro, cuando tú tienes un uso de un recurso que es barato y además es que le das al botoncito, le das a la palanca, le das al grifo y te sale agua, pues claro, eh, así es. El contexto te lo pone difícil de par, eh, en principio para la obra, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo que nuestro... Sistema 1 va a tender a abrir el grifo cuando lo necesite y sin tener muchísimo cuidado de, de la decisión que toma, de alguna manera lo que tenemos es que establecer estímulos, o lo que se llama la, de, la economía del comportamiento, naches, construidos por nosotros para que las decisiones que tomemos sobre el consumo de agua sean, sean más beneficiosas socialmente. ¿vale? Un ejemplo pues sería... Estas etiquetas que se fueron asociando a las facturas que les llegaban a las personas en, su, en la factura del agua. ¿no? En la cual, una de las cosas que podían hacer es, si lo, si lo veis, ¿no? dice tu hogar consumió más agua que el promedio de casas de tu barrio. Lo que estamos haciendo es eh, el natch, luego veremos qué distintos natches podemos utilizar y qué distintas estrategias, incluso veremos algún otro ejemplo, no necesariamente sobre un tema social, sino un tema que nos puede pasar en nuestra en nuestra empresa, lo que te tenemos es que poner de manifiesto que ese automatismo, ese, lo que se denomina heuristics, ¿no? el heuristic es la forma en que tomamos decisiones nosotros de forma automática, se vaya modificando, ¿eh? de manera que el, el sistema 1 vaya cargándose, vaya eh, de esa racionalidad o de esa coherencia o de esa más bien sensatez en principio, el sistema 2 le tiene, le, le tiene que ir inyectando ¿no? para que no consumamos agua tan a lo loco. ¿Os dais cuenta? El Natch lo que está aquí transmitiendo es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que este señor tenga cuidado cuando abra su grifo? ¿Mm? Bueno, pues lo que podemos hacer es introducir unos Natches, unos empujoncitos que le llame la atención sobre ello y se pare a pensar cómo tiene que actuar a partir de ahora. No, si mi vecino actúa de una manera... Más eh, racional que yo, yo no voy a ser menos que mi vecino. Si os dais cuenta, estamos utilizando naches también emocionales para reconducir aspectos de uso del agua que son emocionales, que son intuitivos, Es de simplemente darle al grifo y ya está, que son automáticos, más que emocionales son automáticos. ¿no? Es decir, en la decisión, el individuo puede tener una tendencia natural a la comodidad de abrir el grifo, lo que le resulte más adecuado sin advertir otros aspectos a largo plazo, su automatismo propio del sistema 1, para e ir incluyendo valores o incentivos que le podrían estar pasando desapercibidos y que son importantes que vayan internalizando, sobre todo en las, en las nuevas generaciones. Lo cual, lo que nos vamos a encontrar en cualquier intervención, cuando queremos ser arquitectos de decisiones, es esto, es la comprensión de una situación que involucra una decisión determinada en la que podemos eh, intervenir a través de lo que se denominan ¿no? naches. ¿vale? Ya hay muchísimos eh, intervenciones sociales que utilizan la economía del comportamiento, desde hace mucho tiempo, utilizan naches, generan naches para que tomemos unas decisiones distintas a las que el sistema 1 lleva a utilizar el intuitivo. ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. Hay uno que, fijaos, este que está aquí, no, este no es otra cosa que el, un urinario el público en el cual han, han puesto aquí una mosca. ¿Para qué? Porque, bueno, los que van a hacer pis allí, pues apunten un poquito mejor y no, y no, no, se, no se salga el, el orín fuera, ¿no? Bueno, eso no deja de ser un natch, es decir, al final las personas van al urinario, no tienen enfocada la atención y de esa manera, pues, hay una llamada a la racionalidad y no al instinto para hacerlo de forma correcta. Fijaos, esto es, en los supermercados lo, lo habréis ido viendo, es decir, cuando uno llega al supermercado, sobre todo si llega con hambre, pues se puede comer un rinoceronte o lo primero que hace es tirar hacia aquellos alimentos que son los más ricos y no necesariamente los más sanos. Bueno, pues esto lo que hace aquí es llamar también a nuestra racionalidad y a, nos tenemos que acordar hay una flecha verde en el suelo que nos lleva hacia la parte del supermercado o del mercado que tiene los productos supuestamente que nos puede costar más consumir y que son más sanos, como puedan ser las frutas, las verduras, los alimentos frescos menos, eh, menos procesados. Luego habrá que ver también a qué precios se están poniendo, pero, pero bueno, no deja de ser un, un, un H también, ¿no? Fijaos, aquí esto es, eh, en un sitio en el cual se corría el riesgo de que los fumadores tiraban, tiraran los, las colillas en cualquier lado, pues se pusieron como dos sitios donde tirar las colillas. Una, la de los que pensaban que Ronaldo es el mejor jugador del mundo y las que pense, los que pensaban que, eran, eh, que era Messi. ¿eh? Aquí, por la imagen, parece ser que estos son, estos son portugueses porque... Eh, tiene más, eh, más colillas la de Ronaldo que la de Messi. Y luego en marketing, pues por ejemplo, esto no deja de ser una NAS también, ¿no? es decir, el cómo articulas toda la información, tú la información en un momento determinado para generar una respuesta, en concreto lo de las palomitas cuando vas al cine, ya sabéis que los cines cada vez sacan un mayor porcentaje de sus ingresos, mucho más de todo lo que venden alrededor o incluso ahora la capacidad de, ven, de vender sus salas para, para eventos, incluso más que para lo que ha sido su negocio tradicional. Bueno, pues esto es un ejemplo eh, al precio al que pones las, las palomitas, ¿no? Si tú tienes la posibilidad de comprar estas palomitas por 3 euros, esta por 6,5 y esta por 7, bueno, a lo mejor tú lo que quieres comerte es esta, o incluso esta. Pero claro, ya que esta es tan poquito ¿no? y esta es mucho más grande, pero por medio euro más, ¿por qué no te vas a comprar la de 7? pues lógicamente lo que te están es poniendo una escala de precios, es decir, te están presentando la información, como antes yo hacía con el ejercicio de, de la persona que era de Gijón y era, y era camarero, pues igualmente para que decidas algo, algo en concreto. ¿no? Bueno, tenéis aquí varios ejemplos, no me quiero prolongar, no me quiero extender mucho. A mí este, este chiste de aquí me gusta bastante, ¿no? que es el de... no es mío, ¿eh? lo vi en una en una revista, que son personas que llegan de las rebajas supercargadas de compras y dicen, uy, qué bien, nos hemos ahorrado 100 euros. Bueno, a lo mejor se han ahorrado los 100 euros, pero también es verdad que lo que han comprado en términos absolutos es un montón, que no tenían a lo mejor por qué comprar tanto. ¿no? Entonces el concepto de ahorro es, es muy personal, es muy subjetivo. ¿no? Aquí tenéis algunos experimentos que se han hecho, pues por ejemplo, en el metro. Eh, lógicamente lo, lo que te tira el cuerpo es de subir por aquello que te requiere menos esfuerzo, que son las escaleras mecánicas, pero si te ponen de forma más atractiva, te ponen ese natch eh, en, en lo que son las escaleras físicas que te obligan a un esfuerzo, pues a lo mejor incluso este señor que va despacito, pues decide eh, subir por las, por las escaleras físicas, ¿no? Y otros muchos ejemplos que vemos alrededor, ¿no? Eh, el America First de Trump no deja de ser también una llamada a los, a los sentimientos, ¿no? Racionalmente hay mucha gente que, que no, no se para a tomar decisiones racionales. ¿Por qué? Honestamente, si nos tenemos que mirar los programas de todos los políticos nos podríamos volver locos. Aunque mirar un poco no vendría mal, ¿no? Pero lo cierto es que no le dedicamos demasiado tiempo. Con lo cual, cuando no son los aspectos objetivos y concretos para tomar decisiones, los sentimientos son muy importantes, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, el hecho de, de hacer un muro en la, por muy poco efectivo que sea en la for, frontera de México, pues puede vender mucho. ¿no? Y el America First es, claro, qué que más intuitivo y qué más eh, argumento más sencillo, ¿no? y, y más seguro que el decir, hombre, primero vamos a cuidar nosotros que hay muchos peligros por ahí fuera. ¿no? Bueno. bueno, se dice que las personas o las sociedades tienden a, a, a buscar argumentos seguros y fiables, gente que está segura de lo que dice, ¿no? Porque si no supone asumir nuestra responsabilidad a la, a la hora de decidir. Claro, asumir responsabilidades, sobre todo cuando tampoco a veces tenemos el poder de poder llegar a decidir, pues es, es cuanto menos eh, más complejo. Bueno, no, no me voy a extender aquí, no voy a soltar soltaros el sol rollo. Simplemente un último ejemplo que a mí también me gusta mucho. El cómo, esto es un experimento que se hizo de cómo vender más latas de, de Campbell, entonces podrías tener dos formas de hacerlo. ¿no? El, hubo una forma de hacerlo que es, eh, marcar el precio. En lugar de que cada lata costara 89 céntimos, ponerlo en 79 céntimos, ¿eh? lo típico de precio anterior, precio nuevo. De esa manera se vendieron 3,3 latas por, por comprador, pero funcionó mucho mejor otra estrategia, que era, en lugar de poner tachado el 0,89, poner solamente un máximo de 12 latas por, eh, por cliente. Y de esa manera generas, una idea de que hay mucha gente que le va a gustar comprar latas y, y una idea de escasez que lleva, lleva a, la, a comprar de media siete, eh, siete latas por comprado. Bueno, es, algo parecido se ha repetido en otros supermercados y, y bueno, lo cierto es que influye ¿eh? y, y positivamente. A veces no en tal magnitud, porque depende mucho del contexto, de la sociedad, del supermercado, de la disposición del producto, de muchas cosas, pero parece ser que, que funciona. Eh, alguna, vale, alguna idea más, pues por ejemplo, de, de ver cómo funcionan las naches, pues el, el detalle simplemente de las bolsas de plásticos, lo que ha, de, lo que ha hecho 5 céntimos es una ridiculez de dinero en una compra y sin embargo el, el hecho de tener que pagar por la bolsa no es algo que estemos acostumbrados, entonces nos hace pensar, ¿eh? nos activa el sistema 2, y, y nos dice, no, no, no, pues entonces no, no quiero bolsas de plástico y ha hecho realmente reducirse mucho el consumo de bolsas de plásticos. Aunque es verdad que cada vez ese plástico está hecho también de, de productos eh, reciclables, ¿no? Más ejemplos de, de naches fijaos. Eh, ¿Cómo evitar que estemos utilizando siempre las toallas en los hoteles? Bueno, pues aquí hay una estrategia que es decir que el 75% de las personas que permanecieron en la habitación 34 utilizaron su toalla. Este fue, de todas las distintas opciones que puso el hotel en marcha, la que mejor funcionó, la que más hizo que las personas tendieran a reutilizar su toalla y, por lo tanto, consumir menos agua, ¿no? lo cual es bueno para el planeta, etcétera, etcétera. ¿no? Fijaos, este, este, este cartel tenía algunas características, bueno, la, la primera que lo que hace es promover ese sesgo cognitivo que tenemos de tender a quedar bien delante de los demás o a ser tan buenos como los demás. ¿no? En el concreto, si le pones 75% de la gente que estuvo aquí, claro, es un montón. Y además de algo concreto, de manera que te facilita a ti visualizar la situación concreta. En la habitación 34 eh, rehusaron su, su toalla. Sesgos cognitivos, bueno, si buscáis en internet os sale un montón de cosas y yo os recomiendo, como os decía antes, el, el libro o algún resumen sobre el libro de. o algún vídeo en YouTube sobre el, video, sobre el libro de de Richard Thaler y, y Sunstein que se llama Natch, es, es muy recomendable, ¿no? Porque sale y desarrolla estas cosas y con más ejemplos, etcétera ¿Cuáles son los principales sesgos cognitivos que, que se ven en, en la sociedad? Pues el primero es el de confirmación, ¿no? lo que os decía antes, que todos tenemos una imagen que tendemos a que sea positiva de nosotros mismos, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta de cara a ponerle en opciones a la otra. La... Y, y a pensar además que anteriormente hemos actuado de una forma <coughs> adecuada, si estamos intentando vender algo y le recordamos una opinión al comprador positiva con respecto a alguna de las características de nuestro producto, eso va a ser una Natch positiva. Está aprovechando el sesgo de confirmación que todos tenemos. ¿no? O, por ejemplo, el cierre de mínimos. Porque a veces, cuando dependiendo de la situación comercial, o, o, o no es una situación comercial, estamos intentando a alguien Estamos negociando con él o con ella, estamos intentando decidir, eh, persuadirle de algo, lo que conviene es hacer un cierre de mínimos. El llevarnos, llevarle, llevarnos por lo menos un, un pequeño paso ganado en esa estrategia, porque la persona ya va a tener el antecedente de que ha aceptado algo de que le, le hemos dicho en el pasado. Y posiblemente, en general, por supuesto, estamos en una ciencia social, no en una ciencia exacta, nos, ve ser, nos va a ser más fácil más adelante terminar de vender el servicio completo o va a ser más fácil negociar con esa persona. ¿no? Otro efecto es el de ancla. El, el efecto, el, el sesgo cognitivo de ancla es aquel que eh, establece una referencia previa que puede hacer a la persona decidirse mm, por una cosa o por otra. ¿no? Pues, por ejemplo, el típico ejemplo de las, de las rebajas y lo que veíamos también antes en el ejemplo de las latas Campbell. Si tú pones una etiqueta en las rebajas de que el producto cuesta 300 euros como pones una de que antes costaba 1000 y ahora cuesta 300, va a ser más fácil en general. Los humanos tendremos a comprar esto. ¿Por qué? Porque estamos, con para poder saber si una cosa es adecuada, acertada o no, necesitamos referencias. Y las referencias nos las dan las anclas. El precio de mercado es un ancla. Lo que se ha hecho en el pasado, en el pasado es un ancla. Con lo cual, si somos capaces de establecer anclas pasadas que favorezcan la decisión presente... Pues, eh, pues va a ser más, más fácil cerrar nuestra venta en ese caso ¿no? tiene que ver también por ejemplo con la aceptación de la oferta intermedia cuando nosotros ofrecemos tres opciones una es muy cara y una parece muy barata tenemos muchas más posibilidades que elija la de medio que a lo mejor es la que queremos vender ¿no? bueno de alguna ahora supongo que estará surgiendo en vuestra cabeza el, el, la, el, el debate interno ¿no? sobre en qué medida todo esto que os estoy contando es influencia o es manipulación bueno, esto no es ni influencia ni manipulación. Esto son cosas que pasan y cómo se actúa. Eso sí, luego vamos a ver que se puede actuar de manera más transparente o menos transparente. De lo que denominan la gente del marketing las dark pattern o, o, o pautas de, de actuación que son oscuras, ¿no? que, son, que, no son, que son manipuladoras. Bueno, en su libro Richard Thaler, Thaler eh, dice que... Mm, tiene, cualquier match tiene que tener tres condiciones para que sea un análisis. La primera es que sea trans, transparente, que no sea... <coughs> disculpad. Sea transparente, sea genuina. No, no busque manipular la información. Y en segundo, en segundo lugar, que no puede, no puede ser cara no puede ser cara, hay que poderla hacer con los medios que uno tenga, porque si no, ya no se trata de una natch, de un estímulo, se trata de, de, de un proyecto gigantesco, ¿no? Entonces, siempre eh, que sea transparente, que no sea manipuladora y que, eh, y, que no sea, y que no sea costosa, ¿no? Entonces, es una natch, no es otra cosa distinta. Más sergos cognitivos, por ejemplo, el contexto de información. Bueno, esto tiene que ver con el caso que exponía yo antes del, del bibliotecario, del camarero de Gijón. ¿no? En función de cómo presentas tú una información, tiene más posibilidades de que sea aceptado o aceptada o, aceptado o no, no. Por ejemplo, presentar un producto como una, como una novedad. ¿no? Algo muy interesante y que sí que parece una constante en las relaciones comerciales, hablar de ahorro y no de descuento. a ti te presentan un producto como que te vas a ahorrar 50%, Curiosamente, como somos los humanos, emocionalmente nos lo tomamos mejor que si decimos que es que este, este producto tiene un descuento del 50%. ¿Por qué? Pues según parece, y ojo, esto tampoco se puede llevar al 100%, pero claro, el ahorro es lo que me está diciendo, es, joder, qué listo soy, me voy a ahorrar el 50% del precio. Sin embargo, si, si es el producto el que tiene el descuento, ¿eh? en ese caso es como diciendo, bueno, es que yo opto por algo que es más barato, que a veces el precio ya sabéis que está asociado a la calidad. Con lo cual es una manera de desacreditarme a mí, el lenguaje el, la conversación interior es como desacreditarme a mí si lo cojo. Es mejor que me ahorre 50% del precio que no que me hacen un descuento del 50%. ¿Es lo mismo? Es lo mismo racionalmente, pero no emocionalmente. Vale, y, y luego también la prueba social, ¿no? Lo, lo hemos dicho antes, es decir, que la gente tiende a hacer algo que está respaldado por lo que hacen otros clientes o si tú vendes la idea de que tú estás muy ocupado, pues de alguna manera, curiosamente, muchas personas actúan como, de, como diciendo, Joder, es que dedica tiempo del suyo que tiene escaso en venderme a mí algo, y eso gusta. ¿eh? El, y luego también, pues, el tirar despertos, ¿no? La prueba social, aquel, aquel anuncio de Colgate, ¿no? De nueve de cada diez dentistas recomiendan Colgate, ¿no? Claro, nadie se paró, entonces, a, a pensar dos cosas. ¿Qué tenían en contra los otro, el otro 10% de, de dentistas? Que a lo mejor era algo muy gordo, como que te, se cargaba los dientes. Y segundo, ¿qué hacía aquel dentista con un estetoscopio en el anuncio? Pues no, no hacía falta si era dentista. ¿no? Bueno, eh, Sigamos, más sesgos cognitivos que podéis tener en cuenta, podéis advertir cuando estáis elaborando un argumento para convencer a alguien de algo. La autoridad, ¿no? Es otro que funciona muchísimo. Cuando supuestas autoridades, en un campo por sus éxitos pasados o influencia en ciertos sectores, se toman como referencia válida, ¿no? ¿Por qué pongo la foto de, de, de Berlusconi ya aquí en plan momia? Pues Berlusconi se supone que era capaz de sacar de la crisis económica a Italia porque había tenido éxito en otro campo que era en el campo de empresas, ¿no? Por eso tenemos tal devoción por los, por los influencers, por la titulitis o por gente que en, el ex, que en el pasado tuvo éxito. Trump es un tío que tuvo éxito. ¿Mm? Claro, tuvo éxito en un contexto determinado, eh, lógicamente, pero tuvo éxito y eso, lógicamente, pues también atrae y es parte del, del, del sex appeal que pueda, que pueda tener. ¿no? Luego, otro, otro, argumento, otro sesgo cognitivo que tenemos que advertir en las personas a las que queremos convencer es, es la aversión al riesgo. Luego veremos un modelo, muy rápidamente, de un modelo comercial que, que hace, hace hincapié en esto. ¿no? Bueno, la aversión al riesgo de las personas... Curiosamente, vemos su impacto en distintos fenómenos. Por ejemplo, cuando las... Vale, Yolanda, yo anda, ya lo, lo veo. Vale, que vaya, que vaya muy bien. Te enviaremos la a mis compañeros la presentación. Gracias. El... A ti y hasta luego. Eh, por ejemplo, siempre que empiezan a bajar las acciones, la gente tiende a, a venderlas más tarde, cuando ya han perdido más dinero. ¿Por qué? Porque es una forma de reconocer que yo estoy perdiendo dinero. Curiosamente, ¿no? Y eso no gusta. Es decir, una vez que tienes unas, unas acciones, si empiezan a bajar, la gente no vende. Curiosamente. ¿Por qué? Porque es como reconocer que hemos corrido un riesgo y de que no eh, y que ese saldo va a ser negativo, ¿no? Por ejemplo, la compra excesiva de pólizas de seguro. Incluso hay mucha gente que vende pólizas de seguros de un coche que ya casi no tiene valor, con lo cual casi no le va a cubrir, ¿no? El renunciar a la mejora ante una, esto es muy habitual, ¿no? O sea, renunciar a una mejora, una posible mejora, aunque sea un, tengamos muchas posibilidades de tener esa mejora si compramos algo simplemente porque tenemos una menor posibilidad de perder. O bien no cambiar algo que no funciona simplemente por no reconocer que ha resultado ser una pérdida. Eso es lo que se denomina el riesgo, el riesgo hundido, el, el riesgo enterrado, ¿no? Es decir, pues yo llevo con esta aplicación no sé cuánto tiempo y aunque ya no me está ofreciendo valor, voy a seguir con ella porque si no va a ser como reconocer que me he equivocado. ¿no? Y eso, eso también es muy frecuente y lo tenemos que manejar. pues Entre otras cosas, las personas que, que, tenemos, que, ten, que, que estamos muchas veces en situaciones de vender proyectos o terminar de convencer a, a personas de, de algo o hacer ventas internas, eh, etc. ¿no? Bueno, os dejo un listado una de las cosas que todavía está viva toda la teoría de la economía del comportamiento son los, los sesgos que tenemos que tener en cuenta. ¿no? No, no es una lista cerrada, ahí tenéis otros que también son muy, eh, muy utilizados en, en intervenciones sociales, como pueda ser pues, eso, el sesgo de miopía, que en general las personas se acuerdan mucho más de las cosas que hace poco que han ocurrido que en las, en las que han pasado. ¿no? O, o el sesgo halo y el sesgo sombra. Cuando una persona, por ejemplo, entra en una organización hizo algo brillante y ya le, le persigue un halo, como dicen, ah, este es el que hizo aquello, es un, es un genio. Y luego metes la pata, ¿eh? mete la pata en otras cosas, pero bueno, es que nadie es perfecto, ¿no? Sin embargo, el que entra a lo mejor y ya de entrada metió la pata, luego el hecho de levantar ese, eh, esa imagen personal le cuesta más, ¿no? Lo que se denomina el sesgo halo y el sesgo sombra. Os dejo ahí una, una serie de, de cosas. ¿no? Vale, fijaos. Eh, Tipos de Nats. ¿no? Bueno, fundamentalmente aquí tenemos un, una serie de, de Nats y quería presentaros esta, este listado dividido según dos aspectos. ¿no? Y aquí tiene que ver con el hecho de lo que antes os decía, la diferencia entre Nats que buscan mejorar y Nats que lo que buscan es manipular. ¿eh? Bueno, lo dejo aquí, entre otras cosas, para que vosotros también no solamente utilicéis las Nats como un, un esquema a través del cual podáis influir en otros, sino también para que en determinado momentos os defendáis de naches que no son, que no son positivas. ¿no? Bueno, eh, aquí en este esquema estoy dividiendo las naches en, en según dos criterios. A las que hacen más énfasis en el sistema 1, es decir, la, los aspectos que nos pasan desapercibidos, y las naches que lo que hacen es activar el sistema 2 para que decida. ¿eh? Eso son Uno está abajo y otro arriba. Y luego aquellas naches que son opacas y aquellas que son transparentes. Por ejemplo, cuando... Voy a poner a, a algunos ejemplos. El, yo no soy tonto de Mercadona. Eso claramente lo que llama es a nuestras emociones. A nuestro a nuestra, a, a nuestra forma de decidir basado en cómo nos encontramos nosotros con nosotros mismos. Claro, si alguien nos está diciendo que no soy tonto, dicen, joder, claro que yo tampoco quiero ser tonto. Está llamando a las emociones. Pero es de una manera manipuladora. Por eso forma parte de lo que os denominaba antes una, una dark pattern. Bueno, este Natch de aquí, eh, que llama, en realidad llama a comparar desde el sistema 2, ¿no? O sea, la diferencia entre un yogur poner que está eh, un 80% libre de grasa o poner que contiene 20% de grasa. Es, la, es lo mismo exactamente, pero realmente, y, y, y lo que trata es que comparemos frente a otros y nos da cifras, pero claro, de una manera que en función de cómo te lo cuenten, pues... Claro, si te dicen, este, este yogur tiene un 20% de grasa, es un montón. Si te dicen, no, no, es que hay un 80%, por, está 80% libre de grasa. Pues a lo mejor el impacto que tiene el consumo, sobre todo en personas que van a comprar y no tienen 8 horas para hacer la compra, y nos vamos a poner a decidir, y vamos a hacer un estudio de mercado por cada producto que compremos, pues lógicamente eh, las cosas van por, eh, van por ahí, ¿vale? Bien, y luego vamos a, ver, vamos a ver también lo que son naches puras, ¿no? Pues por ejemplo, si habéis ido, volvemos a con, con lo de Londres, ¿no? El, el, en el suelo, ¿no? Cuando vamos andando por Londres y vamos pues ahí viendo las cosas, oliendo a comida, que es una ciudad que pues, huele, a, huele a comida en todos los sitios, ¿no? Pues vamos distraídos. Y, hay, y el peligro es que los coches te vienen por la izquierda, no te vienen por la... ¿no? ¿Te vienen? Oh, perdón, te vienen por la... Es ¿Eh? lo que pasa. Te vienen por la derecha, no te vienen por la izquierda. ¿no? con lo cual, por eso te dicen que mires a la derecha. eso Sería un ejemplo de Natch completamente transparente y lo que busca es alertar tu sistema 2. También, por ejemplo, los eh, detectores de velocidad eh, que hay en las que ponen las carreteras en algún sitio. En lugar de poner un, un radar, que a veces también lo ponen para multarte pero los combinan con eh, detectores de velocidad. De manera que si tú te acercas a una ciudad y te va poniendo que a un pueblo y te pone que vas a 60, pues lógicamente tu primer impulso es decir, oye, ¿eh? Sistema 2, actívate y pisa un poquito el freno que te estás metiendo en un pueblo. ¿no? Y eso está muy comprobado de que funciona. Y funciona más que otro tipo de señales. Y además, como ahora las hacen tan chulas, o sea, las hacen tan ahorradoras de energía, le ponen aquí un panel solar, en un país como en España, que tenemos energía solar en casi todos lados, y esto no consume ningún tipo de energía una vez que lo pones, con ¿no? lo cual está muy chulo. Aspectos más relacionados con marketing, pues el hecho de poner... Mmm, Máquinas de videojuegos, en tiendas de videojuegos lo que genera es comunidad y de una manera transparente tiende a eh, generar más ventas. O cuando en entramos en una en una tienda que qué sé yo, todo lo que tiene que ver con customer experience y con lo que es experiencias memorables, como puedan ser por ejemplo las tiendas de, de Nespresso. Bueno, al final tú entras en una tienda de Nespresso y, y, y parece que estás en una joyería y lo que buscan evidentemente es generar un contexto para que tú termines, desde el punto de vista de la emocionalidad, ¿eh? pero para que termines comprando su producto y ahí no hay ningún tipo de, de, de manipulación, o mucho de soborno, que te ofrecen un cafecito siempre, ¿no? pero no, pero no, pero no de manipulación, ¿no?